No, no. Pues mira, esta pieza habla específicamente sobre los desaparecidos o sobre hechos violentos en, sobre periodistas, sobre estudiantes, sobre personas en el estado de Veracruz. Por ejemplo, son 12 fotografías, hacen alusión a los 12 periodistas previos, al tercero, digo, perdón, treceavo. Aquellos son cinco, que son cinco agresiones estudiantes, el 5 de julio del año en curso, y así sucesivamente, ¿no? Esta pieza es posterior a una que se llama No Murieron, que se exhibía en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Esa otra pieza eh, es sobre continuidad y conversión. Hay una suerte de mitología maya que habla sobre las deidades demás se les llama entonces son como como tú como por cuerpo en las te vas transformando en una suerte de, de vegetal o de algo parecido ja. y bueno y la muerte de los prejuicios es sobre la muerte de la pintura sobre un tema meramente del campo de las artes que es ya explotado todo demás Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Contreras Jiménez, soy de Coaches Hualco y pues nos encontramos ahorita en Macorina. Eh, les hago una invitación, una cordial invitación para que se vengan a dar una vuelta. Nos encontramos en Los Dorados, número 12. Pues bueno, actualmente estoy exponiendo piezas que, que son un tanto olímpicos, que forman una parte de de mi formación académica, tenemos aquí esta fiesta que se titula Mestizo, en lo general me llama mucho la atención este rollo de la hibridación cultural, porque generalmente caemos como que México es un México homogéneo, pero digamos que yo digo que México es un país pluricultural, en el cual encontramos múltiples culturas, múltiples colores, tradiciones, entonces, pues tenemos a este compañero, que es de la Veracruz, un lugar donde se sabe que hubo asentamientos de raza afro. Eh, hago recurro al elemento de la paloma, en el cual eh, cae en la connotación de lo común, de lo, de lo humano, de lo cotidiano. Y recurro también a la pieza prehispánica, que, que es como el vestigio de todas estas culturas prehispánicas que existieron. Eh, pues bueno, actualmente solamente sobran como sus vestigios, su arte, y es como lo que quedó de. Entonces, actualmente, pues esta pieza lo que representa es esta hibridación, esta mezcla de culturas que, que actualmente se está dando, que, claro, tiene un antecedente posterior a la conquista y que se sigue dando. Pues bueno, los, los invito a hacer una vuelta a Macorino. Pues, Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el espacio Maco una galería independiente donde estamos eh, mostrando artistas eh, emergentes y artistas también con una trayectoria digamos, más, más, más grande. En esta ocasión tenemos obra de Iván Contreras, por ejemplo, él es, es un artista muy académico, podemos ver inclusive su paleta de color, ¿no? que eh, nos muestra inclusive las de Serrenta, ¿no? se le, pero bueno también eh, al mismo tiempo también el, lo, lo, lo que busca este espacio no solamente es este, hacer un tipo de arte ¿no? sino que al contrario sino más bien diversificarnos en ese sentido tenemos la obra también de Lazo eh, él digamos es una artista más conceptual hace una crítica por ejemplo aquí en el, de, de la muerte del arte entonces lo que hace es mostrar como los, lo, lo, lo que ya no sirve y hace una, una especie de crítica eh, tomando como que se ha encontrado como que decía más Duchamp y bueno, en la línea ¿no? de Gabriel Orozco ¿no? aquí también hay unas, unas obras ¿no? donde estamos eh, haciendo una crítica ¿no? también política, lo desaparecido ¿no? pues por eso la idea de, de, de, de, de dibujar rostros ¿no? y bueno, obra abstracta ¿no? de este lado, también con Daniel Teodoro ¿no? eh, de, de lo que hace es a partir del la de la teoría expresarnos, también eh, lo que él de alguna forma inconsciente ¿no? quiere expresarnos, esta obra se llama lo que, lo que soñé y bueno, este espacio está abierto ¿no? también para la gráfica, ¿no? de este lado por ejemplo tenemos también obras de, de, de autores eh, también de aquí en el de la facultad ¿no? Como Miguel Hidalgo ¿no? uh -huh. también obra de gráfica la de Lazo. ¿no? La idea es de que bueno, este, esta pieza es una, un carrito donde, donde lo podemos trasladar a diferentes áreas. No solamente está aquí en eh, una forma fija, sino que también la idea es de que este carrito nos pueda llevar a otros lados y poder llevar a la galería ¿no? por medio de este, de este artefacto a otros lugares para poder llevar a la gente y bueno, ese tipo de arte es, es sobre todo gráfica lo que estamos buscando es también un una arte accesible ¿no? que, que pueda llegar a la, a la mayoría de la gente van, son, son piezas que van desde 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos tenemos por ejemplo esta, esta pieza de Arturo Tempo una mitografía impresa en la seda gráfica y bueno, así de esta forma, la idea es que bueno, este, este espacio que tenemos aquí es abrirlo ¿no? para, para, para el público que nos visite y eh, abierto a los